Natalie, ¿por qué no vas tú y yo me quedo? Kevin y yo terminaremos esto. ¿En serio? ¿Te molesta? No. Ellos son tus amigos. Te adoro. No llego tarde. Bueno, ¿dónde íbamos? No tienes que quedarte por mí. No, quiero quedarme. En serio. ¿Y Natalie sale todas las noches? Lleva una vida muy dinámica... Mucho más que la nuestra. O sea que no estás hastiado. No estoy hastiado. ¿Por qué? Creí que por eso te fuiste. Kevin, Kevin, escucha. No dejé a tu mamá por estar con Natalie, ¿sí? Eso sucedió después. ¿Quieres contarme? Ah, las relaciones de los adultos son complicadas. A veces cuando dos personas se casan jóvenes como tu mamá y yo, puedes sentir que... Te perdiste cosas. Sí. No porque creciste por fuera tienes que dejar de divertirte y disfrutar la vida. Yo sé del niño interior, papá. Oh, lo sabes. Por eso los grandes conducen autos deportivos.